Paso por todos, soy Kray y estamos de vuelta un día más con un nuevo vídeo informativo de ION. Y es que por fin ION Online, IONNA, ha anunciado la fecha oficial del ION 7.0 llamado en America Mark of the Vandal para el 21 de agosto. Bueno, como ya sabéis, y quien siga la página web o el Twitter de IONNA, se habrá ya informado. Y quien siga varios grupos de, digamos, uy, de digamos, mío. varios grupos de, de Ion en Facebook, pues también se habrá enterado. Yo ya me enteré, pero no he podido por tema de trabajo, pues subir el vídeo informativo antes. La verdad, no hay más que recargar solamente que eso, que ya si entramos a uh, eh, si entramos en la página web de Ion. Automáticamente nos va a poner el sitio oficial de información de la versión 7.0 de Ion llamado, como ya he dicho antes, Bar of the Vandal. Eh, han llamado a la clase Vandal. Vándalo? Vamos a traducirlo. Creo que Vándalo, ¿no? Vándalo. La clase Vandal no tiene traducción. Vandal. Pues ya está. ¿Se da cuenta? Aquí nos dice una cosa muy importante y es que, que, bueno, vamos a ponerlo en original. Dice aquí, aquí para, para saber cómo tener un pack gratis de un set de Vandal GR. Un set gratis. Bueno, pues es bueno darle y verlo. Eh, ¿Qué más? Nada, ya sabéis que, bueno, quien ya haya jugado a Gameforge o quien ya haya jugado a algún servidor que tenga la versión esta, ya conocerá la clase. La Painter, como en realidad le llamamos cariñosamente, que está muy up. Es que está, lo digo ya, muy, muy up. Podéis ver varios gameplays míos del servidor ruso y está la clase muy chetada. Hace mucho daño, sobre todo daño en área. Y bueno, ¿qué más decir? La zona nueva, pues se llama aquí de Maja. O oh, de Maja. Qué Maja que hará, coño. Y la nueva instancia, Stelling Development Lab. Eh, Nuevo tier 2 que es para PVE y para PVP. Vale, que guapo tan los tiers. No nos dan más información. Aquí veis todo esto: las imágenes de los tiers, Free Now y nada. Eh, no me quiero extender el vídeo porque tampoco es más que hablar. Aquí tenemos un vídeo, el ya famoso trailer que ya hemos visto miles y miles de veces y ya sabéis que bueno que si quería hacerlo con un pack gratis pues, un gear un gear un set equipación como queréis llamarlo le daré aquí y aquí seguramente os va a tener que loguear y os lo darán cuando el 21 de agosto pongan la 7.0 bien qué va a pasar a partir de aquí cuando tengamos a Ion un 7.0 seguramente juegue a Ion para levear a la Painter a full level eh, lo estaba haciendo en el ruso, pero como yo ya eh, estuve leyendo por la fora de Ionnea Y se estaba oliendo que iban a traer muy pronto la actualización Deja de jugar, no lo he querido decir antes porque era un rumor Y se ve que el rumor pues se ha hecho público eh, Yo creía que iba a ser para octubre y no, y se han adelantado eh, Este mismo mes, este mismo 21 de agosto de este año Tendremos la versión 7.0 de Aion. Habrá gente que vuelva por aprobar las clases. Habrá gente que ya y se quedará. Y habrá gente que pasará de largo. Muchos me vais a preguntar, Aion sigue muerto, eh, ¿esto va a revivir Aion? Pues mira, va a pasar lo que yo ya he comentado. Muchísimo van a volver por probar las clases, lo han probado ya en otro servidor. Eh, estará con muchos jugadores un tiempecito y luego la gente se cansará y se volverá ahí. Es así. Esto le pasa cuando a un, cuando a un MMO ya está, digamos, en su último día. Habrán los filiales seguidores que dirán que hoy no está muerto. A ver, cuando un juego está muerto, se cierra el servidor. No. Cuando un MMO está muerto, tiene muy pocos jugadores. Y solo lo no recibe jugadores cuando tiene, eh, digamos que, parches mm, o actualizaciones llamativas como este caso. Mientras tanto, no, te, no hay nada que haga que, a, que atraiga a los jugadores. Por eso se dice que un MMO está muerto. ¿Hay otras opciones de MMO? Sí. Eh, tengo un vídeo medio hecho, medio trabajado, donde explico un poquito, bueno, explico donde o aconsejo una serie de mmo o juegos free to play para jugar pero yo lo veréis, eso ya es otro tema ¿vale? no me quiero atender, no quiero llegar a los 10 minutos por quizás esto tampoco es... no ganar dinero con, con youtube Luego por pura información recordar seguirme en mis redes sociales, seguirme en Twitch donde retransmito casi todos los días apoyarme a los nuevos vídeos, ya que voy a subir juegos que no son mmo bueno, pues ahora ¿vale? mismo estoy jugando a Moonlighter un juego RPG muy chulo, muy divertido y bueno, con... que está chulo, de mazmorra, de... De, de grindeo, de farmeo y de venta. No temas. Eh, os lo aconsejo que lo veáis. Y ya está señores, nos vemos en Ion Nia cuando esté la Vandal ya disponible. Si me decís, pues bueno, lo típico. Mm, gracias por haber visto el vídeo, un fuerte like y nos vemos en la naria Adiós.